Desde hace unos días yo he sido reiterativo con el tema de la Administradora de Fondos de Pensiones. Cuando se dio a conocer la información de supuestas situaciones que han habido precisamente con los, el tema de los recursos de los ahorrantes de la Administradora de Fondos de Pensiones, con una, una variante que ninguno nos explicamos, 8.500 millones de diferencia entre lo que ha sido con todos los afiliados de la Administradora de Fondos de Pensiones. En el día de hoy, las cosas siguen cambiando de color. Siguen cambiando de color porque no se ha llevado a cabo una campaña de orientación, de información real a los, usu a los usuarios, a los cotizantes de la Administradora de Fondos de Pensiones. En el día de hoy, el senador Dionis Sánchez estremeció en el Senado de la República y desde su curul, hizo una denuncia muy importante pidiéndole a las AFP que por qué cuando la moneda ha subido esas ganancias no se han reflejado en los, en los ahorros de los afiliados sino que ahora se reflejan cuando hay pérdida por el tema de la moneda creo que esto es muy serio y las AFP tienen que prestar atención a esto que decía en el día de hoy el senador Dionis Sánchez y no solamente las AFP todos tenemos que tomar en cuenta esto, porque son sus recursos y mis recursos que están ahí en la AFP, ¿sabían? Este dinero no es de la AFP, es su dinero y el nuestro. Entonces, las AFP tienen que tratar de explicarle a la población qué ha pasado realmente con nuestros recursos, cuáles son las ganancias, cuáles son las pérdidas reales que han tenido. Pero dígame usted dónde usted ve un comercial de las AFP que le expliquen qué se hace cada mes, cada año con los recursos suyos y míos. La desinformación ha llevado a cabo a que la situación cada vez más se torne más difícil. Vamos a escuchar lo que decía el senador Dionis Sánchez de la provincia de Pedernales en el día de hoy, desde su espacio en el Senado de la República, en la sesión que se estuvo llevando a cabo en el día de hoy en el Senado. Vamos a escuchar lo que dice Dionis Sánchez, por favor. A principios de este mes, nos destapamos con la información de que de un juguetazo el Fondo de Pensiones había perdido 8.500 millones de pesos como que nada. 8.500 millones de pesos es mucho más que la mayoría de los ministerios de este país. Pero ese dinero no lo pierden las dueñas de las AFP, lo pierden los trabajadores y las AFP insisten en que lo que causó esa pérdida fue un cambio en la moneda por una apreciación del peso ante el dólar. Y yo me pregunto, cuando sube quién se gana los beneficios de ese cambio de moneda que permanentemente está subiendo? Yo creo que esto es echarle una chispa a una pólvora que está por encender. Es muy lamentable esta situación, porque por más que yo he buscado en la ley 8701, no hay ninguna parte que establezca que debe penalizarse al trabajador de su capital por una mala decisión, por una mala gestión, de los administradores de los fondos de pensiones. Y yo lo voy a referir al artículo 85, artículo 102, artículo 103, artículo 104 y artículo 105 de la ley citada 8701. En estos artículos se establece que los fondos de ...deben tener un fondo de prevención para, para, para cumplir con lo que debería ser la rentabilidad mínima. Fíjense que la ley establece, prevé que para la rentabilidad mínima debe haber un fondo establecido para esos fines. Y si la ley está previendo que bajo ninguna circunstancia es aceptable que el obrero, el trabajador tenga una rentabilidad menos de ahí... De 6 punto algo, ¿cómo va a pensarse que entonces va a afectar el capital? Y entonces, tenemos una institución rectora, la CIPEN, que en lugar de cumplir con sus funciones, que en lugar de estar para eh, eh, reintegrar eh, eh, el sistema, que en lugar de estar para auditorar auditor, aud aud aud aud aud aud aud las auditorías del sistema, lo que funge es como promotora, como parte de la, de, de la parte eh, eh, promocional de las AFP. Yo creo que el pueblo que ha estado pidiendo que le devuelvan parte de los fondos y que este sistema realmente ha sido hecho a imagen y semejanza de los poderosos y que solamente ellos tienen beneficio, porque encima de eso, cuando muere una persona y tiene fondo ahí, es la del carajo para lograr que le den los, el dinero a los herederos. Porque se vale de cualquier subterfugio jurídico para no darle el dinero a los herederos. Y encima, Escucharon ustedes, contundente, contundente la declaración del senador Dionis Sánchez, llamando a la atención, llamando a la atención y reitero, eso es en pronunciamiento ya del senador. Yo le decía a ustedes, en el día de ayer se, de, se depositó un proyecto de ley donde se pretende eliminar la administración de los fondos de pensiones, ¿sabía? A través del senador también, a Lexi Victoria Ayer, por la provincia de María Trinidad Sánchez, ¿sabían? Entonces, es como anda la cosa y es la situación que hay que tomar en cuenta. Miren, yo voy a reiterar, señores... Voy a reiterar, la situación cada vez se le torna más difícil a las AFP, cada vez más la situación pudiera tornar más grave para las AFP, el senador lo decía, están poniendo chispa en un tanque de pólvora, ¿sabía? Y esto es un peligro, es un peligro, ¿cierto?, para la economía nacional. Ahora, es un peligro que con los recursos suyos y míos las AFP lo manejen a su manera. Y los beneficios que nosotros hemos acumulado a través de los años. ¿Y por qué tiene que ver con nuestros ahorros y no con los beneficios que reciben estas mismas? Pero yo me he preguntado: una modificación para que se bajara el monto del 30%? Sí, pero ahora el beneficio es de todo de los beneficios de los ahorros. Uy, los ahorros que usted tiene acumulado y yo también. Creo que las AFP tienen que empeñarse en trabajar desde otra óptica, una óptica que sea pensando en que usted y yo somos afiliados y somos los cotizantes y merecemos explicaciones claras y precisas, campaña publicitaria a través de los medios de comunicación de forma tal de que los afiliados podamos estar claros y saber qué se está haciendo con nuestros recursos desde las AFP.